hoy recibimos la presencia de, de un invitado eh, aquí una persona que quizá mucha gente conoce la gente que ve la televisión y ese tipo de cosas la comedia él me está, él me está explicando que realmente cruzó a saludar porque él es fiel televidente del programa ¿eh? fiel y es de santiago o sea que el programa en santiago se ve muchísimo, señor. Está aquí con nosotros José García Bulilo, Bol, eh, integrante del grupo Raymond y Miguel en, en, en allá en, en, en Santo Domingo. O sea, lo que tiene que ver con Raymond y Miguel, el programa. Sí. Bienvenido a los Osobrosos, hermano. Saludos, saludos, hermano. Para mí sí. un placer. Eh, se, se me dio mi sueño. Sí, o sea, era un sueño. <risa> era un sueño que <risa> yo tenía, sí. De venir, de venir. O sea, sí. estaba ansioso. Sí, claro, claro, o sea, de conocerlo personalmente. Conocer. Y eso que sí. lamentablemente no están los muchachos, lo que es Camila yeah. y Neto Flow también, que son parte del programa, pero sí. por lo menos llegó. Sí. Eh, estaba, estaba, estaba le, aquí de visita. le mandamos su foto <risa> a sí. Camila y los demás. Claro, claro, su saludo, su saludo. <risa> Cuénteme, eh, ¿qué le trae por aquí, por pues, San Francisco? No, tú sabes, haciendo hace turismo interno. Interno. Inter, inter. Yo sí, amigo mío. Vamos sí. para Macorís, vamos. Para Macorri, pues, vamos para allá, para Macorís. Y aprovechó y frenó por aquí. Sí, dije, pues, ah, pero los muchachos están ahí en Telenoya, déjame saludarlos. ¿no? Sí. Ah. ¿Qué, ¿Qué tiempo tiene usted haciendo comedia? Bueno, yo tengo 32 años. 32 haciendo años. Haciendo comedia. Yo hice, yo hice 15. Eh, eh, 15 en Santiago y 17 con Raymond. Ah, 17 <risa> con Ray 17 años lleva con Raymond. Con Raymond y Miguel. Ok, y, y por ejemplo, eh, ¿con quién inicia el principio? ¿Quién le da la, la, la oportunidad? Eh? Yo inicio lo que fue 7 Cibao en Santiago. 7 Cibao en Santiago. Sí, 7 Cibao. Imagínate, ya ahí para allá. <risa> ¿Cuáles comediantes, aparte de ustedes, son más de Santiago? Porque veo que muchos, de la mayoría de los que están en Raymond y Miguel, son de, de esta zona del Cibao. Por ejemplo, el Gordito que murió, ma, maceta, ma, maceta, maceta, maceta, maceta, la menor. Maceta, de santiago maceta, también. sí. Sí, pero, eh, ahora no, ahora mismo en la actualidad de Santiago Toyo, yo, eh, Yesenia de, de Castillo. ¿Cuál es Yesenia? La la la peladita. Okay. La que sale con Jochi, no? no, No, no, no, la Yesenia, editora, ¿no? Yesenia Núñez Okay la, ok. la comediante. Ok, entonces... Y, y la otra, Oyaneli, que debo de Bonao. O sea, estamos regados ahí. Ok, ok. Ya, sí. que, ah, ok, ya yo sé, sí. Sí, sí porque yo, eh, eh, pero, por ejemplo, por la cara, uno lo conoce mucho. Quizás no tanto por los nombres, por los nombres porque sí. más lo de ustedes se, se da más conocer los personajes, sí, lo son que son los nombres. Sí, los personajes. Yo sí. de, de, de policía buscando malamaña. Sí. De <risa> niño en la escuelita. Sí. Exacto, sea, sí. Que... sí y, y Mami Papi tan guapo. <risa> Porque que papi se sacó la jifeta que rifa en la cabaña. sí, sí. ¿Cuántos personajes tiene tiene usted? Yo tengo uno como 18, 17 más o menos. ¿Y cuál es? O el... sea, no en el aire, sino porque tú sabes también que uno hace show en vivo. Sí, yo lo contratan y sí. ese tipo de cosas. No, o sea, ya yo, que han pasado ya, tú, tú sabes que uno la lo va. En Telemicro, en esos sí. tiempos. En cuando esos tiempos. Sí. Entonces, los personajes a veces no lo va guardando. Tú. Sí, decía okay. No me llame con un teléfono. A ver que nadie me llame. Lo hacía <risa> con el cocodrilo en Santiago. En Santiago, es sí. El cocodrilo de aquí de San Francisco. Sí, de nosotros. Sí, sí, aquí sí. sí. Entonces, ¿cuál, es, ¿cuál ha sido el personaje que más ha resaltado, que más se ha dado a conocer de usted? te eh, considera por este personaje la gente me conoce en la calle? Pues no me llame, no me llame y ahora el niño. El niño, mm -hmm. en, Re, en Raymond y Miguel. Eh, sí, el niño. ¿Cómo ha sido trabajar con, con esas dos grandes estrellas, Raymond Pozo y Miguel? Pues desde que uno lo ve uno se ríe. Ya, uno se ríe, <risa> pero para mí, para mí una, una, dos do maestros, dos profesores. Sí. O sea, mi vida mi vida cambió de un 90% después que yo estoy con Raymond y Miguel. ¿Tú dirás por qué cambió tu vida así? Porque tú sabes que ellos son cristianos. Sí. Entonces te dan. Una formación distinta claro, eh, claro. a muchos comunicadores. Claro. Entonces, ahí uno lo que hace es que aprende tú. En vez de. Eh, al momento que uno está trabajando con ellos, cada día más va aprendiendo sí. lo que disciplina, la conducta, etcétera, etcétera. O sea, eh, cuando te digo que mi vida ha cambiado un 90%, me siento porque ahora mismo, mismo yo estoy más estable, más organizado, sí. más. ¿Tú entiendes? Y solo lo a la de Sí, sí, eh, vemos muchos eh, mucho comediantes. De, también de la época de usted, porque usted dice que tiene 32 años, o sea, usted tiene mucho tiempo, al igual que muchos comediantes de lo que vamos a hablar ahora, por ejemplo, que, que están muy desorganizados, que incluso viven hasta en la miseria, en uh -huh. la pobreza. ¿no? Recordemos este, este hombre que murió los otros días, que Malgaro. murió Margar, sí, por ejemplo, sí. me imagino que usted llegó a compartir escenario C con. con él, claro, claro. Ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con, con esos muchachos, con, con esa gente comediante que a veces no. No se, no se Mira, ganan, eh, recibido, que, ganan buen dinero, me Claro, claro, sí, sí, sí. Los comediantes... Las se... la cosas, eso, eso sí, los lo, ¿no? lo comediante los comediantes siempre se han ganado buenos dinero sí. Lo que pasa es que si si no si el comediante no se organiza, sí. o no es comediante, cualquier tipo ¿Cualquier de... Cualquier pública. Cual, que... Cualquier tipo de persona. Claro. Hasta un padre de familia que trabaja en una zona franca, claro, si claro. no se organiza, pues su vida siempre va a ser un desastre, un desastre. Y, sí. y el dinero nunca le va a alcanzar. Claro. Y eso es lo que pasa. Claro, porque hubo un tiempo que la comedia tu brilló mucho. películas Película, sí, sí. se sí. veía en la televisión, antes antes de entrar de yendo las redes sociales. Yo me acuerdo claro, de porque el hay la que gente esperaba. Exacto, porque hay que tomar en cuenta con esto que, que tu es pasajero Claro. tu es pasajero al pegada, después hay bajada, al picada. Sí, sí, sí. <ríe> Entonces hay que <ríe> estar el asunto. Claro. Y, y más o menos para estos tiempos de las redes sociales y ese tipo de cosas. ¿Qué alternativa ha tomado ese equipo de ustedes, de Raymond y Miguel, para pa seguirle llegando a la gente y entreteniendo? Sí, aparte del de programa de televisión, pues ellos tienen su, su canal de YouTube. Sí, Tuve sí, cada sí. quien también tenemos nuestro canal de YouTube independientemente. O sea, okay. lo Instagram, etcétera. O sea, también estamos en las redes. Okay, o sea, se han ido, se han ido adaptando. Claro, se ha hecho como que se dice una. Una migración, sí, no exacto, una migración, exacto, exacto. estamos en televisión, okay. televisión naso, eh, nacional e internacional, pero también estamos en toda la plataforma de, claro, la, de las redes. Claro, Tiene alguna pregunta? Una, mí, pregunta y, ¿Y usted personalmente ha estado moviéndose en esa ola de las redes para llegar a, su, a, a un público, verdad? Sí, sí, pero yo no soy muy dado a las redes. O sea, yo tengo mi canal de YouTube, tengo Instagram, etcétera Pero no soy muy dado, tuve como que no. El eh, eh, fuerte mío a otro, o sea, eh, la cámara. Okay. Y rapidito Pero, ya para terminar, sí. eh, la nueva ola de comediantes y de muchachos que están haciendo comedia, díganme usted. No. Tu mira, si tú supieras que yo hay mucho talento, lo que pasa es que hay un talento que ni lo mismo talento, ni tampoco han encontrado algo que lo haya podido manejar, que no se no se ha podido manejar, ¿tú ves? Y entonces muchos han caído en la vulga, eh, vulgaridad. Vulgaridad. Tue, porque para hacerte un chiste no hay que hacerte un dicho. Claro. Ese es mi tuve. Claro. Y, y eso, pero ellos mucho talento, lo que hay que... Eh, que dice, ah, que no me da competencia. No, no, no, hay que seguir luchando. Claro. Porque si usted si no se lanza, si usted no sabe, pues, Yo vine a Macorís de visita, ¿dónde estoy yo ya? el programa más famoso. Sí. ¡Ahhh! Lo que más se ve, lo que más se es que... ve. Entonces, entonces si, si yo vengo a Macorís a dar vueltas y a dar vueltas y a andar y qué qué sé yo. Y que, a preguntar. Y, sí. y, y, y, no, y no paso por aquí. Ya, este, ya yo cumplí mi sueño, que era conocerlo a ustedes. Lamentablemente no está Camila ni está los otros, pero por lo menos yo quería eh, saludarlo personalmente a ustedes por su buen trabajo. Claro. Que me gusta mucho, que te lo dijo ahorita fuera de cámara, sí. que se le ve que ustedes son creíbles. Ves, auténtico, un, auténtico, aparte de que un programa serio tiene su parte jocosa sí. ves, y se nota que ustedes no son hipócritas, sí. así mismo señores, con esa palabra de Bulilo, Bulilo, despedimos lo que es, eh, esta parte de la entrevista. Eh, agradeciéndole de verdad por su sintonía allá en Santiago. Eh. Vino como fanático del programa. Ya lo pues. sabe. Y aquí lo, lo involucramos un poquito. Así que ya te saben, gracias por, por pasar por aquí. Y, y espero que pase de nuevo para que conozca sí. a los otros muchachos. Sí, sí, sí, sí, ¿no sí, Vamos a ver ahí a, a algunos sketches sí. ahí de Bulilo y sí. sí. su trabajo como comediante en la televisión nacional. Ok.